Sí, eh, gracias Francis, muy buenos días a todos ustedes. Miren, yo quiero hoy traerles un comentario, bueno, en dos, en dos vías. Envié una foto, parece que no ha llegado a la tablet. Sí, sí, está ahí. Está aquí. Eh, que me la pongan en, en pantalla, pues, por favor. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Miren, ese es Magdalena Plata. Magdalena Plata está de cumpleaños. Yo ando buscando acá. Algo que le escribió Rita Guzmán a esta morena. Sí, gracias por la música. hay cumpleaños entonces? Sí. ¿Eh? Felicidades, Felicidades para de la Felicidades palabra. Felicidades para ella. Así mismo es. Cumple muchos años más y que mande ese subicoche Nano repostería. Y que claro, que nos, mande, que nos mande la parte de nosotros. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Magdalena. Así que Magdalena, ya usted Miren. sabe. Oiga lo que dice Rita, de su gran amiga. Eh, Déjenme en pantalla, ok, gracias. Le llama Magdalena, no tiene prácticas religiosas, pero sabe de oraciones y de entregas como nadie. Fiel, devota de la santa soledad, es tierna y terriblemente amarga cuando mira el cambio de disfraces en los espejos burlescos y ligeros. Conoce la dicha nocturna, en esas horas su canto es sagradamente profano, transparente como el mar y el cristal. Un quizá no le va, porque de auroras es la estatura de esta niña perpetua, mi amiga y cómplice la Magdalena. Feliz cumpleaños, Magdalena Plata. <risas> Magnífico. Bueno, poeta, felicidades, Ey, poeta, carajo. Eh, Rita <risas> es la autora de, de algo que tiene que ver con el silencio. Ya conoce bastante. Sí, sí, no, no. Rita Es una, po una poetisa eh, terrible, ¿no? Así es sí. que, bueno, y a propósito de, de, de poesía y a propósito de literato, yo quiero hablarle de Marcio. Le, en el día del sábado, en la tarde... Eh, nosotros eh, recibimos la infauta de una noticia. una foto de Marcio. Tú la tienes. A, a, para apoyar a Amado, una foto de Marcio, que fue la primera que envié, a la, eh, para que él continúe. Uh -huh. okay. De Marcio Veloz Magiolo, literato, arqueólogo, con una cantidad uh -huh. importante de, de libros. Ahí ya la están colocando. Bien. Marcio Veloz lo que nació en 1936, es, acaba de fallecer el sábado pasado, en horas de la tarde, aquejado del COVID-19. Eh, Marcio estuvo desde el 26 del mes pasado interno en Sedimar. Eh, lo entubaron y, bueno, ya ustedes saben el desenlace de, de Marcio. Marcio no solamente es un, es un, es un, es un literato, ¿no? Marcio además eh, Es arqueólogo eh, es, Era profesor de la, de la universidad eh, Y bueno, nacido en 1936 Tenía 84, 84 años Cuando falleció eh, Este brillante eh, Académico y, y poeta Escribió varios libros eh, como, por ejemplo, Ritos de Cabaret. Ritos de Cabaret eh, es una novela ambientada en Villa Francisca. Es una novela interesante porque es una novela donde el, el autor recrea la vida que conoció en esa parte de la capital dominicana, que eran los lugares Villa Francisca, La Graduarte eh, con París. Exacto. Son esas zonas donde... Campea por su fuero el sí, baile, sí. Eh, campea por su fuero la bachata, las eh, perlas negras, corre, corre el ron y hay muchas prostitutas. Correcto. Entonces ese ambiente crea un cuadro eh, social, un cuadro social que regularmente autores de la talla de Marcio eh, eh, eh, atrapan. ¿no? Sí. Y al atraparlo hacen cosas interesantes como este Ritos de Cabaret, una novela magnífica. Eh, también escribió otra novela que se llamó La biografía difusa de sombra castañeda La mosca soldado fue otro de su trabajos. Cuentos dominicanos eh, ahí estuvo eh, una, la primera antología narrativa de cuentos incluso ahí estuvo en esa antología Pedro Peitz estuvo eh, Manuel Llibre estuvo Ángela eh, eh, Hernández un grupo de, de autores dominicanos el Hombre del Acordeón también fue otra obra, eh, La Mosca Soldado, ya lo dije, Barril Sin Fondo, La Navidad, Los Ángeles de Hueso, De Abril en Adelante. Este hombre tenía una producción tremenda, porque Marcio, como arqueólogo, antropólogo, trabajó muchos años en el Museo del Hombre Dominicano, y entonces hizo varias investigaciones sobre el desarrollo de la del hombre dominicano, de la sociedad dominicana, y eso lo plasmó en su literatura. Hay uno importante con respecto a de las literaturas que se pueden ver de de magiolo. es medio, medio ambiente, medio ambiente, adaptación humana en la prehistoria de Santo Domingo, sí, como arqueólogo. ¿verdad? Sí, sí, él, fue, él era doctor en arqueología. Marcio era un tipo extremadamente brillante, y además... Marcio tenía una particularidad y es que su literatura no era una literatura cualquiera. Tampoco era una literatura elitista como algunos quisieron tildarlo en algún momento. La literatura de Marcio fue básicamente una literatura eh, honesta, digamos, en el manejo de la literatura. Porque hay temas que no se prestan a cosas que, que estén fuera del del ambiente literato, de la visión, de la, de la clínica visual del literato. Entonces, Marcio era ese, ese tipo de escritor, un escritor que definitivamente podía ir y venir en esos temas, temas cultos, temas de mucha importancia, y entonces caía en, en temas a, que, donde él hacía de lo trivial una obra de arte, como este rito de cabaret. Como ustedes podrán darse cuenta, a mí me encantó esa novela que la leí Ritos de Cabaret. Y definitivamente Marcio, no, no Marcio no era como Enriquillito, Enriquillito Sánchez, un magnífico, una magnífica pluma dominicana. Enriquillo Sánchez escribía una columna en el periódico El Siglo y el título que le puso a la columna fue para uso oficial solamente te acuerdas un letrero que tenía los vehículos del estado antes sí, para, decía, uso para uso oficial solamente y entonces él hizo una columna así porque él decía, es que a mí no me entiende mucha gente es que a mí no me entiende mucha gente entonces como no me entiende mucha gente, que me lean lo que me entiende. eso era la parte sí, Enriquillo era una, una maravilla entonces te mandé como apoyo también la de la decisión del, del Estado ah, que sí. aparece... Sí, de eso hoy. voy a hablar ahora en este momento. Eh, eh, mire Enriquillo Sánchez una vez dijo, y yo yo nunca... Eh, después comprendí un poco el sentido de eso. Una vez dijo que Latinoamérica, oigan bien, Latinoamérica solamente eh, eh, tenía solo dos mitos, dos grandes mitos. Uno era el Che Guevara y el otro era Rubirosa. Porfirio sí. Rubirosa, dijo él. Pero mira, y, tiene sentido. Y mira, y dijo, un guerrillero dulce y un petrimetre osado. Y es verdad, Rubirosa sí, era, Rubiroso muy, era muy, un petrimetre osado. Muy osado. Totalmente. Se atrevió a demasiado. <ríe> sí. Bueno, el presidente... Y así vivió, ¿eh? Sí, sí, sí. Y murió en, esa, en, ese, en ese exceso. Es, así es. El presidente de la república, en una decisión, digamos, eh, justa, equilibrada y correcta, eh, acaba de... Eh, emitir un decreto mediante el cual eh, el presidente eh, declara el día de hoy día de duelo nacional por la muerte de Marcio Veloz Machiolo. Yo pienso que en nuestros corazones, yo pienso que en nuestros corazones habrá duelo por muchos años, habrá duelo por mucho tiempo porque independientemente de, de que ampliarme. su obra queda, independientemente de que su impronta queda en su obra y su obra queda en nuestra memoria su obra queda entre nosotros hay que sentir profundamente la muerte de un, de un autor, de un creador de la talla de don Marcio Veloz Magiolo. paz a su alma conformidad a su familia y a todo el pueblo dominicano a quienes no lo hayan conocido, quienes no lo hayan leído, yo les invito. Es una, esa es una obra, miren, esa es una obra para leerla, la obra de Marcio, sobre todo ese rito de cabaret. Yo les aconsejo, cómprense un buen puro, abren con Francis que sabe de eso más que yo, cómprense, cómprense un buen puro, cómprense un poco de alcohol un vino sí, O un vino, puede Pinto ser. Viento fuerte. Busquen un lugar apartado, tranquilo, y siéntense a leer a Marcio. Y disfrutarán de uno de los momentos inolvidables de la vida. Dándose uno de los mejores literatos que ha, que ha parido este país. Y quizás, en, en, en, quizás no, América, no soy hiperbólico Latina. si digo Latinoamérica, sí. uno de los mejores de Latinoamérica, don Marcio. Paz a sus restos, feliz viaje, maestro. Sí. Ya nos veremos algún día. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias Bien. A Amado por su comentario del día de hoy. Tenemos aquí que Maciel Sánchez nos envía esta...